Anidaré en la piel de las nubes sudor del largo silencio del mar que construye prados y colinas en las nieblas del río, estación de mi sangre, algo antiguo que el corazón sabe y oculta en esa oscuridad que se derrama en el sueño. Cerca del vaho de una forma. ¿Por qué un destino debe verse, oírse, tocarse, contarse? ¿Por qué no puede, ni dentro, ni fuera, ser, sin ser algo? Algo siempre doblegado de ansiedad. La propia forma se esfuma, como un vestido de agua, que quiere expandirse en el desierto. Nacer será la promesa, el pensamiento de otro vivo que un alto día nos ayuda a morir. ¿Quién guardará mi forma en esta tempestad de brazos, de ojos eternos color de lluvia, como plumas que caen del cielo, la nave va sola, hay poca luz, respiro el fresco color del cielo, la transparencia del agua, el calor reluciente del grano maduro, oro de tu piel, un océano, alegría de otra mañana, muerte, palabra mutua, amargo acuerdo, caballo estático como un mensajero de verde turbio, solo la memoria puede capturar la libertad, enorme agua impasible, la última oscuridad se esconde, en una urna de agua, como una reliquia ha reposado y yo he andado como una acróbata sobre el agua, una dócil fibra del universo.